de Holder era sí, sí volvió una de las estrellas no ah. por Uruguay novia nueva acá mostrábamos primero a Cancún triste. luego Uruguay hizo varias escalas cayó en Gualeguaychú y fue demorado por la policía ¿qué pasó? ¿qué pasó con Holder? que la madre pobre se enteró por nosotros sí, como sí. pasa siempre en general eh, mírenlo en este informe miren las imágenes Tomás Holder, el primer ex participante de Gran Hermano, había terminado sus compromisos en Punta del Este y después de aprovechar para vacacionar allí unos días, tenía que encarar derechito para Pinamar, donde tenía arregladas ciertas presencias. Sin embargo, tuvo un desvío en el camino y pasó por Gualeguaychú, la ciudad del carnaval. Como ya es costumbre, Tomás no pudo pasar desapercibido y se paseó por las calles a toda velocidad y con la música al máximo volumen. Frente a tanto escándalo, la policía entrerriana terminó por detenerlo y mantenerlo demorado durante varias horas, tanto a Tomás como al amigo que lo acompañaba. Tomás Holder ya era conocido en redes por ser un personaje que despertaba ciertas polémicas. Necesita para poder levantarse una mini pin. Para levantarse una mini necesita mucha plata, iPhone sin botón. Siempre lejos de situación de Android. Me una cresta exorbitante. Muchos músculos, papá. músculos, muchos músculos. ¿Puedo tener músculos? Muchos, muchos. Pero me han dicho que estás pinchado. Para, para, para, para, para, para. Bueno, yo te si es y se popularizó aún más con su entrada en la casa más famosa Donde aclaró en varias oportunidades que lo que hacía en redes Era parte de un personaje y no realmente su forma de ser Estoy Más que nada para divertirnos, para pasarla bien Para que también la gente entienda que detrás del personaje hay una persona Como en todo, hay gente que, que no entiende que el, que el personaje es una cosa y Tomás es otro. Pero no supo demostrarlo. Su estadía duró apenas siete días. Y aunque su paso por los medios arrancó con mucho ímpetu y lo perfilaban como un gran personaje muy colorido, al poco tiempo comenzó a desteñirse. Otro que cayó en la, en la fiesta eh, de hoy es Holder. en desgracia ¿Por qué? ¿Por qué? Holder quería ir también por sus comentarios discriminativos en las redes. ¿No les pareció un perfil? Para la brecha. Él pidió ir, le dijeron afuera. Se la revanca eh, la brecha. Más Georgina están todos locos. Porque ¿Por lo de Holder, que les plantó el móvil, yo lo escuché al aire. Lo dijeron al aire. Sí. Dijeron, Holder no nos da un móvil, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, se quejaron al aire. Ahora lo vamos a escuchar a Georgina también, que dice que ella no tiene problemas. Ustedes saben que lo, le escribí a Holder porque está acá, apareció con una nueva novia. Sí, sí es verdad. Eh, una chica muy bonita. Sí, Mm. Mostramos imágenes en arroba el ejército de Alan después de todo el quilombo que tuvo eh, con la novia anterior que le reclamaba a seguidores. Qué rápido, ¿no? Y no me Despechado. extraña que, le, que les haya plantado el móvil porque yo le escribí y no me contestó. Mira, se arrepintió, Mira. Ángel. Te arrepintió. Está de vacaciones. Qué raro. No a mí yo pensé que iba a ser el más desesperado y bien, para pero las pero notas. Pero igualmente, qué, no, y bueno, tiene un contrato, también. pero a lo mejor se olvidó. No tiene la escuela, no tiene lo lo es la repechaje. televisión, de lo que es un contrato. Sí. No, no. Está de joda. Pero, a... ¿Qué le pasa a Holder? Bueno, como ven en las imágenes, sí. la policía lo demoró, lo detuvo, por ruidos molestos, por ir con la música alta. ¿Alguna vez fueron a -E Huele, para que te detenga sí. la policía por ruidos altos, por molestos? tenés que, es... que estar haciendo mucho quilombo. Y claro. a una hora, digamos... Era... No sé, madrugada. ¿No será o que ahora? Es, es raro, Pero, pero no, alguien, no, no, alguien, lo debe haber denunciado. Y sí, Porque, Igual eh, tampoco tanta policía es por favor no. o sea, Claro, no eh, es mucho eso, también. No será que esto, esto es a raíz de toda su exposición. Y por poner la no, música no, alta, no. es un montón. Bueno, si no por ahí estaba buena los análisis. Capaz que decir un manzano, político, un, impre, un empresario, no, no, no, no, no, no lo ha no lo molestado. Depende del horario. A lo mejor fue a la madrugada, 5 de la mañana los vecinos lo creían que ir por la calle. No, parece que. Es un montón de gente. Que va en su auto con música alta. Claro. Ahora, al menos que él estuviera haciendo. A lo mejor cuadra, a una cuadra, ida y, y vuelta, ida y, da y auto, vuelta. Algunos al auto le ponen parlantes claro, extras sí. para que suene mucho sí, y eso. Sí, esto, obvio. No sé si es para pasar historia. inadvertido. Depende en qué va. Bar... perfil. Claro. Pues claro. Eh, estaba muy enojado con eso que conté de La Bridge el otro día. Me escribió, me mandó un mensaje eh, y me dijo: no sean payasos. Ah, se dijo. <ríe> Esta es la farándula nueva que tenemos vamos. Ahora vamos mes. a dedicarnos a los otros también. La de un mes sí, La de un mes y que dura dos meses No sean payasos, dejen de mentir de eso del discriminador y de esas mentiras No son mentiras, son cosas que él sube a las redes Que él dice que es un personaje Pero que a mucha gente, como a la gente de la fiesta sí. British, Le cae mal y no te quiere tener ahí adentro entonces, cuando lo quise, quise un, no fue hasta la fiesta, no obviamente, pero cuando se mandó pidió. para que lo inviten, oh, claro, claro, o alguien pidió por él, pidió por él. o lo invitó, dije, no, a este pibe no lo queremos. ¿Qué atrevido como... el mensaje que te mandó, eh? No sean payasos, ja, ja, ja. atrevido? ¿Pero Escúchame. a vos, directo? <coughs> sí. Ah, directo. ¿A WhatsApp? A no, WhatsApp Instagram, no tengo WhatsApp. tengo WhatsApp Instagram. Yo le puse un emoji, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué emoji le pusiste? una Concluyo. de los lentecitos ah, No, no, está importa, bien. no, no yo soy muy educado. No, sí, ahora, después de este episodio, me parece que ya cambió el celular. Se ve que estaba muy asediado y no tiene, porque lo intenté colo eh, digamos ubicar. Colocar. ¿Ah? No, ¿qué dije? Colocar. Te colo colo salió. Colocar. ¿Sí? ¿Lo querés colocar? ¿Sí? Ay, no sé, un fallido, Contacular. Qué raro. No, lo quise ubicar y eh, no tiene más WhatsApp. Así que ah, a y tiene una novia nueva que finge ser influencer eh, española. Tuve ah, videos ¿Qué? con acento ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es sí, española? Como si yo te hablara así. ¿Vale ¿Qué? ¿No ¿Sí? no es pero están todos dementes. De... No, es, no es la casa la que quería, los enloquece. A la, a la otra ¿eh? la, quería la, pero sí, pero no, no, la quería para toda la vida. Pero no, no, se terminó esa vida. Pasó a otra vida. que eso me causa mucha gracia. Me no es hermoso. española y habla como si fuera española. Habla como si fuera Ay, española. no, me vuelvo Los voy a subir después al ejercicio. No lo tengo mal. Sí, así de tú. Y de tú.